Yo soy Mariana del Equipo de Ores Amigas Yo soy Jorge del Equipo George Y yo soy Lupita del Equipo de Bruce El día de hoy realizaremos algo diferente que consiste en un juego para salir de la rutina Vamos a ocupar una aplicación esa aplicación se llama Speech German. Lo que sucede con esa aplicación es que realmente no te deja hablar, te confunde demasiado la frecuencia en la que tú estás hablando con la frecuencia en la que estás escuchando. Nos van a estar arrojando diferentes eh, palabras? palabras de reciclaje, cosas que tienen que ver con una P y nosotros vamos a intentar decirlas. Quien se equivoque menos veces es la persona que gana. Vamos a ponerlo así. Ustedes ya van a ¿El terapeuta de no. no. El <risa> no. no. no P es un polímero <risa> que se obtiene mediante condimensación, Pod... <risa> mediante poli, poli Okay. Okay. Pertenece al grupo de materiales. de materiales sintéticos denominados poliésteres. Poliésteres. Okay. Es un termo. práctico. Con un alto grado de, de cristalidad. Alta transparencia. Aunque transmite. Admite grados. De cristales. Pero está bien, así es. Tiene alta, alta resistencia, al sol y a la corrosa, al... ay no, no me acuerdo, ya. Fue producido... en 1904ta, soy uno. Por... Científicos británicos. A partir de mil se empezó, se empezó, se empezó, a oh, empezó, yeah. yeah. se empezó, se empezó, se empezó, como forma para envasar alimentos, ¿sí? Um... Desde principios, <ríe> del año 2000, se empezó a utilizar para el envasado de cerveza. <ríe> Explícanos, ¿qué es una pet bueno, En una pet nos preocupa mucho el medio ambiente, por eso estamos ayudando mediante la Mediante la recolección de pet, nuestra venta es juntar una tonelada de pet al semestre y con eso poder contribuir con nuestro pequeño granito de arena, ¿eh? Bien, ahora explíquenos ¿por qué utilizamos las redes sociales? Eh, las utilizamos como método masivo de comunicación, <risa> ya que de esa forma los chavos nos pueden seguir más fácilmente y están comunicados mejor con lo que hacemos y de lo que se trata esta campaña. les los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Nos encuentran como estamos PED! Esperamos, esperamos que les haya gustado el este video y nos vemos, y nos y nos vamos vemos en el siguiente el video. El <risas> <en> el <risas> ¡Adiós! Adiós. <risas> Pero quedamos en la playera, ¿no? ¡No! ¡Hace ha mucho frío. frío, sí! Sí, Por eso hace mucho frío, porque hace mucho frío. ¡Están ahí